¿Pandemia antigua? Entonces, esto eh, es una pandemia. Una pandemia. Una pandemia local. Es local, lo local sí, sí. Es una pandemia local. En el país, eh. pero pandemia al fin. Porque estamos hablando de 200 y tanto el año pasado y ciento y tanto en tres meses. Estamos hablando de promediar más de 30 personas por, por mes. Más de 30 personas por mes. Que estamos hablando de una persona por día, si ese fuera el promedio. Por la ingesta de bebidas adulteradas. Pero uno se pregunta. ¿Dónde están las ahora mismo en este momento? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué aquí no hay una relación, una lista de que todo el mundo sepa en qué lugar quiénes son los dueños de la, y los responsables de fabricar veneno para la población? Señores, Yo me, me imagino que ahora que está eh, tratando el tema del, del código procesal penal que viene con una serie de tipificaciones nuevas. Pero esto tiene que ser un acto de terrorismo. Porque, ¿qué diferencia hay entre el que baile vacía a un tanque del acueducto, eh, una barrica de veneno o a un río de un producto químico que le, que le, que le tiran en el río para que la, la, los peces mueran? ¿Cuál es la diferencia entre esas traiciones y esta? Y que no haya hasta la altura, a esta altura de juego, un nombre de una fábrica y un fabricante que la población conozca que no haya nadie preso, que no haya nadie que haya puesto una querella contra estas personas y cómo se justifica que vecinos, familiares y amigos de personas que han muerto por la ingesta de bebidas adulteradas, ellos sigan todavía trabajando en esa fábrica que fabrica ese veneno y se le ha muerto un vecino, un conocido, ¿qué, qué hacen los fabricantes, incluyendo todo el que trabaja ahí cuando ve por la noticia, cuando ve por la televisión, por los medios de comunicación, que murió siete personas en San Francisco de Macorís. ¿Y qué pensará cuando él sepa, cuando él escucha eso y sepa, se recuerde, que él fabricó esa bebida, que produjo la muerte de esos, de esos siete compueblanos, que por desgracia, o favor de, de los fabricantes, no son familia de ellos. Porque sí. parece que le dicen a los, a los familiares, no tome esa vaina. Ahora, yo quisiera saber, y amigos televidentes, ¿Qué hay, que hay tanto de cierto que esta fábrica operaba con permiso, con autorización de nuestras autoridades eh, de salud y todo el procedimiento? Porque ahí vieron ustedes las imágenes, las etiquetas, las botellas, como eran eh, hechas, ¿verdad?, para envasar este tipo de bebida. Así que yo quisiera saber qué tan cierto, qué tan, qué tan verdad es esto de que ciertamente esta fábrica operaba con el consentimiento de nuestras autoridades mira antiguo ese es el local mira las, toda la una caja, fábrica, toda una, una fábrica, fábrica, o fábrica o sea, es. todo un negocio imagino que bastante rentable pero por eso yo te digo mira ahí hay eh, cómo le llama eso donde eh, lo canato eso donde donde embotellan sí, sí. Lo, los huacales ¿no? los huacales. con nombre identificado de una fábrica legal entonces cómo que que, ¿Por qué esa fábrica que fabrica eso o esa empresa que usa esos huacales esos no ha demandado, o se ha quejado, se ha querellado contra ese que usa su etiqueta, su marca, su, su producto para envasar y para usar, para mercadear, comercializar un producto adulterado, un veneno? Los mismos fabricantes tradicionales de ron en la República Dominicana, ¿dónde están? ¿Por qué no salen en defensa de su marca? Entonces yo ahora, y voy a mencionar un nombre, yo ahora voy a dejar de beber Brugal bueno por temor a que sea adulterado. Entonces, ahí, Entonces la fábrica de Brugal no de, va a perder. Debe de salir, debe de salir. Debe salir, salir al frente. frente. Claro, claro. Y no, no Querellano Querellándose, oye, querellándose contra ese que envasa en los en los envases o en la botella de ron brugal Producto envenenado. Entonces, nosotros, como medio, estamos haciendo el trabajo que está llamado a hacer esas empresas que usted acaba de mencionar, que debe defender, que lo hacen, que han hecho inversiones millonarias, ¿verdad?, para colocar una marca en el mercado, no solamente nacional, sino mundial. Sin embargo, como usted señala, es que no, no le hace daño absolutamente nada. ¿No le afecta? Ok. ¿No le afecta? Ok. El asunto no es me... que de este tema se va a seguir hablando y yo espero que lo que se siga hablando de aquí en adelante es que realmente se, se le va a buscar una solución de una vez y por todas para que no sigan perdiendo vidas más dominicanos. Yo espero que para el jueves, cuando me toque volver por aquí, con Dios por delante, poder encontrar, haber encontrado en los medios de comunicación la lista de la dirección del nombre de la fábrica y el dueño de la fábrica, que me lo dé salud pública que me lo dé el Ministerio de Trabajo, que me lo dé el Ministerio de Industria y Comercio, que me lo dé la DGI. Todas esas son instituciones que supone, supuestamente intervienen en, en, en ese entorno. Entonces yo pienso, quisiera que las autoridades me den la oportunidad de yo poder traer aquí, o que ya ustedes lo hayan comentado, porque todos hayamos tenido acceso a esa lista, a esa relación nacional en el país, de los lugares donde está, con fotos, los lugares donde se fabricaba el ron tal, los dueños de esa fábrica, para entonces nosotros poder decir, bueno, me están Exacto. representando creer, mis funcionarios, Creer lo mínimo, por lo menos mínimo, de que ciertamente se está buscando una solución. Y un comunicado, en el último de los casos, de los fabricantes de ron tradicional, querellándose, no denunciando, porque aquí somos muy light denunciando, sí. querellándose <risa> contra los que han usado la etiqueta el, la botella, el nombre y la marca de esos rones tradicionales e, e invitando, a se, e invitando a que se pueda consumir esa bebida porque ellos todavía mantienen la calidad de la que cumple con todo el procedimiento. Y que se querellen contra los que están eh, usuf, usufructuando y usurpando para que, el nombre y marca de esos productos. Para que no queden dudas. Antigua, eh, lamentablemente, eh, en el día de ayer pues, falleció el doctor Erasmo... Vázquez, eh, ex ministro de salud pública en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, destacado médico. Y creo eh, que fue presidente del colegio. Sí, en dos ocasiones, lo que era él era, era, era de la asociación médica, hoy colegio médico mm -hmm. dominicano en dos ocasiones. Fue presidente Erasmo, que eh, tengo entendido que nació en Salcedo o en La Vega, después vino a casa, estudió aquí en San Francisco de Macorís, y fue también un activista en su época, así que pasa los restos del doctor destacado, Sue médico, Suegro del Torito. Del Héctor Acosta, sí es. Del de doctor Erasmo Vázquez. reiterar, ex ministro de Salud y, Pública y, y en dos y, ocasiones. Y, y aquí murió un connotado ciudadano, eh, Turín Fernández. Turín Fernández. El ingeniero sí, Turín Fernández. Así es, esposo de eh, Doña. Buenaventura Fernández. Así es, eh, esposo amante, de la también fallecida amante de, eh, del tenis aquí San Francisco de sí. Macorís. Así que pasa los arrestos también de Turín Fernández, así como del doctor Erasmo Vázquez. Nosotros vamos a otra pausa, antigua y al regreso vamos a hablar un poquito. Viene el presidente el próximo domingo. Luis Abinader aquí Tendremos a San Francisco consejo de consejo de gobierno aquí. Así es, consejo de ministro, ¿verdad? Consejo de ministro. Así es, vamos a la pausa y regresamos a hablar un poquito sobre la visita y las expectativas del presidente Luis Abinader el próximo domingo aquí a San Francisco de Macorís. Así que no la cambio, que en breve estamos de regreso.